obligación como universidad pública la, la misma viene trabajando por obligación por naturaleza en la formación de la ingeniería en dos desde siempre en dos de los pilares fundamentales de, la, de lo, que, lo que hace la seguridad vial por un lado al vehículo es decir, en varias de nuestras especialidades tiene que ver con el desarrollo y las características de los, de los vehículos que es uno de los aspectos de la seguridad vial por otro lado también la infraestructura a través de las especialidades que la abarcan y obviamente en ambos casos con lo que tiene que ver con, la, con los laboratorios y los trabajos que se hacen concretamente tanto para el nivel académico como servicios al tercero que desarrolla la la universidad. El tercer aspecto, lo que hace al hombre, a la persona, lo hacemos a través de la, de la capacitación y la formación permanente que hay en, a los distintos niveles en, la te, en las distintas temáticas que hacen a, esta, a, estas, a estos temas. Y el desafío es, bueno, ¿qué vamos a hacer con la red? Una red que ha crecido el tránsito casi el 100% en estos menos de 10 años y muy puntualmente en algunas zonas, mucho más, y en general ha crecido muy fuertemente. Esta es una discusión que tenemos. Nosotros, desde el punto de vista de las instituciones viales y del sector, hay algunos temas que hay que, que, hay que, que estudiar realmente. El tema de datos estadísticos de accidentes que yo mencionaba, me parece que es un dato que tenemos que desarrollarlo. En realidad, tener un inventario total y completo de la red, que tengamos un atlas, un atlas de la red vial argentina, con, con, con todos los datos, los puentes de las antigüedades, me parece que es una, una, una tarea este, pendiente que tenemos que hacer, se ha avanzado mucho con la red nacional, pero me parece que hay que avanzar también con la red provincial y generar un atlas único y no un conjunto de atlas diferentes. Un tema que no es menor, bueno, medir si las medidas de seguridad vial son eficientes o no, nosotros tomamos algunas medidas, bueno, serán eficientes o no serán tan eficientes. Bueno, y el costo de la accidentalidad, bueno, en realidad no es menor, este, Obviamente el principal costo es la pérdida de las vidas o, la, o, los, o los heridos que quedan, pero bueno, también hay que estudiarlo porque en realidad tiene mucho que ver con, con las medidas a tomar y cómo se, se, se exige a las autoridades que tomen las medidas. Bueno, en realidad la auditoría es una revisión independiente de un proyecto para identificar las cuestiones relativas a la seguridad de la ruta o su circulación. Y en realidad finalmente es un enfoque proactivo, con el objetivo de identificar los problemas de seguridad de forma tan temprana como sea posible. Creo que el, que el paso que se da adelante con esta jornada no es menor, ¿no? hay un tema de fondo en la gestión de la infraestructura desde el punto de vista de la ingeniería, que es qué metodologías se aplican para la eliminación sistemática de la accidentalidad en las carreteras y poner el valor que tiene a las auditorías de seguridad vial y a las inspecciones de seguridad vial en carreteras en servicio, es unido al paso previo para empezar a trabajar de manera sistemática en esa materia, ¿no? por tanto poner el valor que está... ...que esta iniciativa tiene y por tanto presentar ya la, la, la universidad... ...un curso de especialista en auditores de seguridad vial... ...me parece que es un punto muy importante a, a tener en cuenta. ¿no? En España hemos evolucionado de una manera similar... ...probablemente llama la atención en todo el mundo... cómo España en tan poco tiempo ha descendido un 50% su accidentalidad... Y, ...y lamentablemente hay que poner el valor en que no exclusivamente... ...es un tema de infraestructura, no es un tema solo de formación... ...no es un tema solo de parque vehicular hay una parte que muchas veces muchos gobiernos no quieren poner el, el punto sobre él, que es el tema del, del enforcement. ¿no? Lamentablemente las, las conductas eh, recriminadas de manera económica tardan menos tiempo en ser aceptadas por parte del, del ciudadano o de ser entendidas y por tanto yo creo que ese es el, el valor diferencial que en este momento la experiencia española pone encima de la mesa. ¿no? Hay que trabajar de manera muy seria sobre campañas de concienciación asociadas a campañas masivas de sanción y por ahí se empieza a ver unos registros unos descensos muy importantes en los registros de accidentalidad es decir de cursos que se dan a través de cursos de extensión universitaria hasta verdaderas carreras como por ejemplo la de técnico superior en seguridad vial y esta tecnicatura que fue creada reciente está desarrollando por iniciativa conjunta con la agencia nacional de seguridad vial y ya se está desarrollando en siete de nuestras sedes con más de 200 alumnos. Nos está dando muchas satisfacciones porque cada una de estas personas en su lugar, en su municipio, en su provincia, las que hacen de la seguridad vial una pasión y, con, este, y es un tema que siempre nos está dejando una deuda porque siempre estamos en deuda. Eh, cada accidente que hay y cada víctima que hay todos los días nos dice que nos falta Teniendo gente capacitada este, en la realización de estas tareas, vamos a poder mejorar sí. nuestros aspectos en lo que hace la seguridad vial y sentirnos cada vez mejor con respecto a este, a este tema y los que estamos involucrados en el tema de la seguridad vial, cada vez tener menos sentido de deuda con, este, con todos los con todos los usuarios, con todos los habitantes. Y nosotros desde la Universidad Pública lo consideramos esto una obligación porque la sociedad es la que nos da sustento y hacia ella nos debemos.